Le sobre un soporte de madera, una tela con, con arena y papel maché, lo dejo secar, lo elijo bien que quede como un estuco y luego ya pinto sobre el, el tema que sea, ¿no? lo saco del bastidor y lo rompo y lo vuelvo a encolar otra vez sobre el bastidor para que se quede ya fijo. Y luego ya lo termino de manchar, le doy alguna, algunas cosas con cal, cal con de pared para que parezcan las manchas de humedad y luego lo pinto con, con una pintura muy licuada para que parezca coterones, por resultado, resulta muy contundente, ¿no? parece realmente una, una pared antigua, de, de, de, de verdad. Yo me llamo José Llanos, soy de Tolosa, aunque he nacido en San Sebastián, circunstancialmente, luego he vivido... Toda la infancia en Tolosa. Desde pequeño era muy mal estudiante y siempre estaba dibujando y pintando. Y... Hice bellas artes en, en Barcelona, en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge. El estudio lo tengo en Estepona, entre Marbella y Estepona. La costa del sol, aparte del clima, es muy agradable. Poder estar viviendo en plena naturaleza con... Con silencio y tranquilidad y sin un estrés te da una vida muy, muy igual porque la creación nace de, de la tranquilidad, de la quietud. Cada X tiempo es en Galerías y luego de lo que vivo es de lo que vendo en el estudio. Encargos de, de gente que le gusta lo que yo pinto, pues eh, por lo generalmente la gente que viene a casa es porque ha visto algún cuadro mío. Está abierto al público cuando quieran venir a verme, yo estoy encantado de recibir a quien quiera ver cuadros y, a, y enseñarle lo que tenga.